Ahora que ya tenemos creado un archivo, eh, ejecutaremos las órdenes de lectura para poder acceder a los datos que hemos incluido en él. Para ello, podemos ejecutar una orden de apertura del archivo para leerlo, de tal forma que podríamos utilizar una orden como la que se ve para la ejecución de, de la apertura de este archivo. Esto, sin embargo, en Python es desaconsejable y es más aconsejable utilizar la orden with, de tal forma que se crea un entorno en el cual, una vez fuera de él, automáticamente se cierra el archivo, sin necesidad de invocar al orden fdClose. Este tipo de entornos nos puede facilitar la, la ejecución de interoperabilidad con archivos, ya que de lo contrario es posible que tengamos algún tipo de error o que múltiples ar archivos estén abiertos o quieran ser accedidos por múltiples programas, de tal forma que de esta forma nos aseguramos de que el archivo ha sido cerrado co completamente. Podemos visualizar que esta vez para la apertura del archivo no se ha utilizado el modo W, sino que se ha utilizado el modo R de lectura. Existirían más modos de apertura de archivos como por ejemplo el modo X, el cual sería un modo de escritura en caso de que el archivo no existiese. En caso de que el archivo existiese, nos daría lugar a un error. Esto generalmente, eh, o los errores, deben ser intentados que no se produzcan, de tal forma que es más aconsejable que este error intentemos evitarlo o filtremos los datos de tal forma que eh, nosotros analicemos previamente la existencia del archivo y podamos modificar el nombre del archivo en el cual va a guardar los datos en caso de que el archivo existiese. Igualmente, se, sin embargo, el, la utiliza, el el empleo de, o el error de apertura o posibilidad de grabación de, de los datos en, en un archivo es posible que no queremos que nos genere un error completo al, al sistema o al, al proceso de grabación sino que únicamente nos dé lugar a un mensaje de error el cual podamos posteriormente analizar e intentar solucionar personalmente igualmente podríamos abrir los archivos en el modo append o apertura para escritura a continuación del, de los datos anteriores este modo de apertura permite añadir nuevos datos o nueva información, de tal forma que esto puede ser utilizado para realizar logs u otros tipos de datos similares, en los cuales no necesitamos analizar los datos previos para incluir la nueva información. También podemos hacer mención de la posibilidad de, de distintos tipos de codificaciones que pueden tener los datos. Los datos, una vez almacenados en el disco, son caracteres o bytes o bits, los cuales son ceros y unos en un disco magnético o en un disco con propiedades físicas eh, comprobables, de tal forma que estos generalmente guardan una información codificada. Una vez descodificada, estos pueden tener distintos sistemas, como por ejemplo los sistemas Unicode UTF-8, el cual eh, nos permite la utilización de la mayor parte de los documentos creados y, eh, a, y, y modificados en Python, ya que este es el sistema que utiliza por defecto. Sin embargo, también existen otros métodos, o otras codificaciones, como la codificación ASCII o las codificaciones Latin1, Latin15 y la cual en Python es denominada Latin9. Esta es la codificación de para datos en el oeste de Europa. Por ejemplo, serviría para abrir y guardar archivos en los cuales se incluyese la ñ o se tuviesen las letras con la diéresis o los acentos en español. Sin embargo, cada idioma suele hacer uso de su propio sistema de codificación, de tal forma que debiésemos acceder al tipo de codificación local o regional que tiene cada usuario. Una vez abierto el archivo para lectura, podemos ir eh, visualizando los datos que en él están contenidos. Para ello, podemos ejecutar la orden READLINE. Esta nos muestra la información contenida en el archivo línea a línea. También podríamos acceder a toda la información contenida en el archivo mediante la utilización del comando READ. Esto, sin embargo, en archivos grandes puede generar que la respuesta sea excesivamente grande y el, trabajo, el trabajar con ella posteriormente sea una, una, un, un tratamiento más complicado o más costoso en labores de tiempo. Igualmente, podríamos utilizar esta orden en READ con un tamaño predeterminado. Por ejemplo, podríamos utilizar que se leyesen 4000 bytes cada vez que ejecutamos el comando read, de tal forma que tuviésemos el archivo separados en estos tamaños de archivo. Sin embargo, el modo de utilización linea-línea es ser más útil, ya que posteriormente, si necesitamos trabajar con las cadenas o con los textos que están incluidos en él, es posible que el método a línea sea más práctico. Sin embargo, cada tipo de, de usuario o cada tipo de archivos puede tener un método más adecuado u otro. Igualmente, hemos creado el, el, la lista FLT para ir almacenando los distintos datos. Esto nos puede generar que vayamos almacenando línea a línea cada línea que vayamos leyendo, de tal forma que podemos generar un bucle para que esto sea automatizado, de tal forma que de esta manera hemos invocado múltiples veces a la lectura de línea y hemos almacenado el resultado. Podemos observar que en esta lista tenemos almacenados los datos que habíamos generado en el archivo file.txt. Posteriormente a la ejecución de estas tareas podemos cerrar el archivo o también... Eh, Deshaciendo la tabulación del, del entorno with eh, estaríamos automáticamente cerrando el archivo, de tal forma que esta orden de F de close la podríamos eliminar, de tal forma que el, el funcionamiento sería igual de correcto. Podemos ejecutar la orden join a una, a, un, a una lista, de tal forma que podemos visualizar cómo sería el resultado o cómo se leería un archivo por pantalla en Python.